que tenemos directamente desde el municipio de Pimentel, aquí en esta provincia de Duarte, con imágenes de Pedro José Tifá. Vámonos a Pimentel, adelante. El municipio de Pimentel, ahí está la gente. Eh, el, Me gusta, hay una buena Todo fina, el mundo señor aglomerado, Rey. sí. Ah, sí. <risa> sí. Bueno. Desde el municipio de Pimentel son imágenes... De Pedro José Tifá, Liceo Salomé Ureña de Enríquez Aunque no tiene el Enríquez ahí Pero, pero ya Salome nosotros Ureña. históricamente sí. sabemos que es de Enríquez Así, bueno. bueno, son elecciones municipales extraordinarias Recuérdense que estas son, esta es la segunda convocatoria porque la primera fracasó Así es, y me gusta que observé una gran cantidad de personas, observamos sí, hay mucha gente, en ese hay mucha liceo. Gente. La participación es masiva. Sí, ahí se eso nota es que el sí. deseo que tiene esa zona, ese sector de hacer cambios, de, de motivarse, de ser sí. parte de una democracia conjunta y colectiva. Eso es que importante. Así es que se tiene que vivir. Sí, eso es importante. Entonces, Nos, señor Rey. Nosotros queremos recordarles que estamos a través del canal 10 de Teleoperadora del Nordeste en San Francisco de Macorís, canal 49 el canal 310 en HD y a través de Televisión Dominicana,